Gates, eh, eh, eh, va, va, va, Gators, eh. De qué presumís? de qué presumir? ¿Eh? de qué estás presumiendo? Mira, siempre estás diciendo que, que todo está muy mal, que todo no va, ¿Qué? a va. Vamos a grabar y nos ah, llevamos ahí ¿a Isla eh. eh? ¿Eh? Que nos ha llamado Parguelas, uno, dos y tres. ¿Y qué? Eh. Hago lo que quiero, los demás me la pueden comer. Yo no me creo el rey, pero a veces lo puede parecer, va, pa, Y es que viendo tu careto sinceramente me hace llorar. Men. Me dais tanta lástima, chavos en pañales. Que llego a dos con dos comedemos. Es que no saben ni modales. Y fuera eso no es embalde. Ya verás cuando vengas con tu compadre. Podrás insultarme niñato, pero de mí no, no vas a rebodearte. Me insultará otro, eh, que sea más tonto. A mí ya me das igual. Son tantos los bobos que les hago un book y para Instagram. A lo puto like voy a apuntaros en el cuaderno con la tinta verde de mi pluma de oro y mi sonrisa de enfermo. Estoy contento, observo cómo se refleja en vuestros ojos mi alegría Os hace derramar esas lágrimas de envidia Os hace derramar esas lágrimas de envidia Y a vuestras biches probablemente yo no me las tire eh, Pero ya le gustaría, eh, pero ya te gustaría chiquillo.